El año está por terminar y en esta ocasión vamos a abrir todos los booster set que salieron en este 2022. Así es que comenzamos. ¿Unbox? Listo, pues vamos a comenzar con esta apertura y vamos a empezar desde el peor producto hasta el mejor producto. Y esto considerando el tier list que hicimos en el video anterior. Entonces según ese listado, pues bueno, vamos a empezar... Con lo que son las bestias de cristal. Que pues irónicamente es uno de los productos más recientes. Entonces vamos a ver. dream sicada Todoroki. Enshuffle. Muy bien. Esta es una carta bastante, bastante buscada. Blackwing wingram Y también Crystal Beast Amethyst Cat. El siguiente es. Patchwork, Crystal Beast Emerald Tortoise, G-Golem, eh, este arquetipo pues bueno, ya veremos qué tan bueno resulta ser. Dyna Base. Y pues nos vamos a ir con Rajin, Tune Harpy Lady, Artemis Magistus, muy bien. Blackwing y emblema de los Plunder Patrol. Vamos con G-Golem, Blackwing, Blackwing Bayou y Stonehenge Crystal School y listo, este es el último de Crystal Revenge entonces vamos a empezar con Pal y Golem o Dice Persona Dragon pues más o menos y Dragon Nails también Dimension Dice el siguiente es Duel from the Deep entonces este me parece que no, si sí está en inglés aquí pues vamos a ver si nos sale alguna droplet o ya que en la expansión regular no nos salió vamos a ver si tenemos suerte al menos de que nos salga una eh, ultra o eh, vamos a ver marinesas legendary fisherman Hammond shark fisherman sleepy maiden y Electric Jellyfish Bueno al menos ya nos salió una eh, Super que también es buena La buscan bastante Y vamos con el último De esta expansión De Luz, Frostosaurios Y Doom Kraken Pues bueno como les decía no es un muy buen producto Así es que pues no, no tenía muchas expectativas De él El siguiente es Fuerza Dimensional Esto sobre los eh, Obtuvimos del Sneak Peek por eso es que están en español. Pero, pues bueno, vamos a ver si tenemos un poco de mejor suerte. Artista amigo, Damangel. Pues no muy bien. Pues vamos a ver si repetimos esa suerte. Zombies malditos y dragón al lado de ojos anómalos. Nuevamente, Dimension Force. Seguimos con Dimension Force. Echador loco y terion discoloseo muy bien al menos una ultra este es el campo de los terion que también tuvieron mucha relevancia a principios de año sobre todo y vamos a ver prueba en general y enviado heroico el último de fuerza dimensional vamos a ver si viene al menos una carta con una buena rareza y caballero ilegal muy bien Una secreta Esta no es muy buscada pero pues bueno Al menos es una secreta El siguiente pues Es batalla del caos y En este Nos fue Más o menos cuando hicimos la apertura Entonces vamos a ver Dinomorfia Y dark Perfecto esta es una muy muy buena Carta salen muy Poco y pues bueno qué suerte que ya nos haya salido de todas las cajas que nosotros abrimos solo nos salió uno y vamos a continuar con Yellow Haddy. también un arquetipo que pues no ha sobresalido mucho y pues vamos a ver qué más que venga otra fuleada y fascinadora vampírica, vampira, perdón. Batalla del caos. Que pues recuerden, estas son cartas que vienen en español porque las abrimos en el sneak peek. Y visión con ojos azules. Muy bien. Y el último de las batallas del caos. Mundo Transparente, Epsilon, el dinamorfia. Y perfecto, también una carta muy buena. Le dio una jugabilidad muy muy buena a los Flonderies. Y pues la verdad, un muy buen momento para sacar esta carta. Ya que Flounderys también perfila para ser uno de los mejores eh, contendientes a Tirlamence. Y bueno, ya estamos aquí en el Top 4. El siguiente es Tactical Masters. Este pues también vamos a esperar que nos salga al menos una carta foleada También recuerden que en estas expansiones es donde salen este, La rareza Collector's Rare Entonces a ver si de pura casualidad nos sale alguna Friend Griffin Valiant Sword Un arquetipo que tiene un arte muy bueno la verdad Pero pues no ha sido muy relevante Quick Buster, Runic Stone, Runic Destruction. Este Runic es el arquetipo que más ha sobresalido. Y se ha llevado bastantes eventos. Valiant, Freezing Corses, muy bien. La última oportunidad para sacar una Ultra. Y pues bueno, este sí, muy mal, ¿eh? La siguiente expansión es Darwin Blast. Y pues bueno, esperemos que nos vaya un poquito mejor. Al menos sacar una con alta rareza. Y vamos a ver... Chinook, muy bien. La verdad es que en esta expansión abrimos bastante producto y nos fue muy mal. Entonces a ver si en estos cinco sobres podemos recuperar algo. Viste al perfecto estas cartas no salen para nada son muy difíciles de obtener nosotros abrimos cuatro cajas y en esas cuatro cajas no juntamos ni siquiera tres copias de cada uno la verdad es que muy buenas se han valorado muy muy bien son eh, súper raras que pues la verdad es que han alcanzado un gran valor y pues curiosamente nos faltaba un Druid Surm para nuestra baraja principal. Entonces vamos a ver Prediction Princess. Y vamos a ver qué más es Blackwing, Tribute Gate y bueno... Me dicen The Battle Ninja una Ultra. Muy bien, pero la verdad es que nos salieron muchísimos. Entonces el arte es buenísimo, pero la odio porque me salió muchísimo. En lugar de que nos salieran otras Ultras de la expansión, nos salieron muchísimos de estos. Y pues bueno, ya vamos a abrir la última. Al menos ya nos salió una Ultra. Que pues para cinco sobres está muy bien. Y pues bueno, ya Meteor Logic Aggregator. Y bueno, ya llegamos a las últimas dos Entonces vamos a empezar con los grandes creadores Que la verdad a mí me dejaron muy muy buena experiencia el abrir este producto Abrí eh, prácticamente nuestro set de el Adventure También después nos salieron muchísimas cartas eh, de Exosisters, Funk Muy muy buenos ratios tenía este producto Vamos a ver, Emergency Teleport, Dangerous Gabu. Y creo que incluso hasta nos salió Torrential Tributo en Collector's Rare. También jugamos el, el Adventure Token con Brander. Y bueno, hablando de wandering Griffon Rider, el omninegador de este arquetipo. Y vamos a ver, ¿qué más? XYZ Universe. Vamos a ver, esta es nuestra última oportunidad para sacar... Bueno, en esta ocasión es Elis, la última de las Exosisters. Y pues ahora sí, a probar suerte con el poder de los elementos. Que pues estos también son sobres del Sneak Peek. Fue este un evento muy bueno. Tuvo mucha eh, asistencia. Y pues nosotros buscamos buscamos por todas partes nuestros sprites y si sí los conseguimos entonces vamos a ver y pues bueno también tegramentos o telaments. nos están saliendo algunas cartas y loris la dama del lamento Aquí hay algunas cartas ultras y secretas que pues, la verdad es que está muy muy bien. Esperemos tengamos la fortuna de que nos salga alguna con rareza pues ya más elevada. Rosa brillante, dragón bravo taladro. Inferencia de dígitos, vernosilf señalado dogmática central el espíritu de neos muy bien también esta es una carta que fue muy buscada por los jugadores héroe entonces muy muy buena también y ahora sí viene la última a ver si sacamos al menos una con una elevada rareza vamos a ver hielo jade estallido gamma roja sprite Melfis alegres y pues terminamos con caballero gema diamante rosa y en el recuento en esta ocasión pues voy a seleccionar una favorita de cada expansión de los sobres que abrimos el día de hoy entonces estamos eh, nos salió en Shuffle, electric jellyfish el caballero ilegal que es el favorito de Difo, tactical master no nos fue tan bien entonces pues simplemente estoy poniendo esta en batallas del caos nos fue muy muy bien esta es una muy buena carta todavía para Darwin Blast nos salió este druid zoom que nos viene como anillo el dedo porque lo vamos a utilizar para los grandes creadores pues el, el grifo el omninegador y en el poder de los elementos tampoco nos fue muy bien pero pues bueno el de favorito vamos a poner el espíritu de neos y en esta ocasión simplemente les voy a poner el top 5 según el precio ya que pues no, no veníamos buscando nada en específico y pues el costo de los sobres pues la verdad es que fue bastante variado entonces pues también lo, lo, voy a, lo voy a omitir. En esta ocasión pues la favorita la voy a elegir pues más que nada por temas nostálgicos porque el caballero ilegal pues me recuerda bastante el set que estuvimos jugando del de Adventure Token. Pues eso es todo por esta ocasión la verdad espero que te haya gustado este video. es un contenido un poco diferente a lo que hacemos pero este ejercicio lo vamos a repetir con toda seguridad el año siguiente así es que si te gustó el video considera suscribirte muchas gracias si llegaste hasta aquí y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh!